Los síntomas en la trombosis venosa pueden ser muy llamativos o a veces pasar casi desapercibidos. Los síntomas en la trombosis, cuando hablamos de la trombosis de la pierna, que es justo lo que has tenido tú, pues lo más normal es que lo que se te produzca es, primero, dolor, el dolor casi siempre en la pierna, casi siempre en la zona del gemelo, en la zona de la pantorrilla. Un dolor ahí importante, un dolor que dura un tiempo y que se acompaña de hinchazón de la pierna y a veces, aparte de dolor y hinchazón, se pone roja y caliente. Eso casi siempre son los síntomas. Lo que pasa es que a veces, como ha ocurrido en tu caso, la trombosis es pequeñita. Y cuando la trombosis es pequeña, a veces no nos damos cuenta o pensamos que lo que tenemos es un tirón muscular o que nos hemos dado un golpe y lo atribuimos a otra cosa. Siempre nosotros en nuestro el existe como un equilibrio, un equilibrio en el que la sangre está todo el rato coagulándose, descoagulándose para que no nos muramos ni trombosados desde la punta del pie hasta la cabeza ni tampoco sangrando. Y ese equilibrio se puede romper por un montón de cosas. Algunas sabemos y otras no. Pues algunas, por ejemplo, son personas que han hecho un viaje, por ejemplo tú, que habías ido en un viaje y habías ido a Nueva York, ¿te acuerdas? Que querías correr la maratón. Bueno, pues esos viajes que a veces se hacen en avión, que son muy largos, en los que nos sentamos en un avión, que vamos con las piernas dobladas, la ropa apretada, eso puede favorecer que la sangre se estanque en las piernas y que tengamos una trombosis, sin que tengamos ninguna otra enfermedad. Hay otras personas que no, que es que tienen pues, dilatación de esas venas o que tienen factores en su sangre, que igual que unas personas son rubias, otras somos morenas, unos son altos, otros son bajos, hacen que su sangre se coagule más. Y esa es la explicación. Algunas veces sabemos por qué se ha producido y otras veces, aunque dé frustrante y digáis ¿por qué? ¿por qué me ha tocado a mí? Pues a veces no se sabe. Cualquiera estamos en riesgo de tener una trombosis. Normalmente la inmovilización el estar una vida sedentaria, el estar tantas horas como estamos sentados, es un factor de riesgo indudablemente para tener una trombosis. En la mayoría de nosotros, nuestro organismo es tan sabio que eso lo compensa, pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, esa inmovilización se produce porque además te han puesto una escayola en la pierna y has tenido que estar más tiempo en casa o porque te han operado por cualquier cosa, tienes mucho más riesgo de producirlo. Y luego, una vez que ha pasado como a ti, que lo has tenido y que ya te has curado, Sí que tienes que tener mucho más cuidado con eso, tienes que tener cuidado de cambiar de postura de vez en cuando, de por ejemplo cuando hacemos un viaje y vamos en el coche y siempre tenemos prisa por llegar y a lo mejor son seis horas y decimos no paramos ni para ir a tomar una Coca-Cola, pues no, hay que parar, hay que parar de vez en cuando a moverse para restablecer que la sangre pueda pasar desde las piernas hacia el cuerpo, pero no hay que vivir asustados tampoco. No hay que vivir asustados, hay que hacer las medidas que sabemos que funcionan y el moverse, el hacer ejercicio, eso sirve para no tener trombosis. Cuando los síntomas son unos síntomas no alarmantes, me refiero que notas dolor, que notas un poquito de hinchazón, se debe acudir siempre primero al médico de atención primaria que nos va a hacer como un filtrado, él nos va a decir, pues sí, parece que tienes una trombosis, debes de ir al hospital. Cuando son síntomas de otra índole o a veces de otros problemas que tú, gracias a Dios, no has llegado a tener, que es la segunda parte de la trombosis, y que puede llegar al pulmón, entonces en esos síntomas sí que hay que ir al hospital. No hay que ir a alarmarse cada vez que tengamos un dolor, pero sí vigilarnos. Vigilarnos una persona que tiene una trombosis debe tener un poco la alerta ante síntomas que le recuerden lo que le pasó la vez anterior.